Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo le han pasado estas vacaciones? ¿Han descansado de mí de ver este... Horrendo rostro lo han Bueno, se han descansado, pues Es que bueno, si no, pues hombre, aquí me tienes otra vez presente Chicos, el día de hoy tengo un video bastante especial Es un video que no salió Según lo planeado, por varias cuestiones Varias razones, y la primera de todas Es que había dicho ayer en Instagram Dije, y en Twitter de hecho también Que iba a hacer como una actualización De las reglas TCG Porque ayer, o antier si no estoy mal Bakugan lanzó una actualización De las reglas, porque habían varios problemas En el juego, así que tuve que cambiar algunas cosas cosillas, son cosas que son más que todo técnicas en cuanto a personajes, en cuanto a como a los eh, las cartas que habían, los bakugan que habían, alguna otra cosilla no cambió totalmente, por eso hoy no voy a hablar de esto ya que pues Quiero que sea un video un poco más largo, más especial. Sino que voy a actualizarlos un poquito más. Lo que ha pasado con Bakugan en este tiempo que no he estado. Todo lo que ha ocurrido. Ya que han pasado muchas cosas. Que es necesario contarlas. Así que pues bueno chicos. Siendo más. Eh, pues espero que te guste el video que vas a ver a continuación. Que me sigas en Facebook, en Instagram, en Twitter. En... Estoy en todas partes. ¿no? ya estoy ahí en todas partes. Y pues, y pues, y pues ya. Entonces espero. Que te guste mucho el video, que lo disfrutes. Y pues nada, ya empecemos, ¿no? También dale, pasa la intro ya, por favor, gracias. Bien, chicos, una cosita antes de todo es que... Eh, pues qué día fui a verme con un suscriptor y me regaló esto de aquí, que es un sticker de Valor Planet que la verdad me parece que le quedó muy genial. Y pues muchas gracias por el regalo que de verdad me encantó, me gustó mucho. Miren, le quedó muy genial y me gusta bastante. Estoy pensando en hacer algo especial con él en un video que muy pronto va a salir. <ríe> Créanme que sí. Así que pues nada chicos, era solo para mostrarles esto que pues me gustó bastante empecemos de antes para acá, en el video anterior de información y noticias de lo que había pasado, les había contado que Speedmaster estaba tratando de hacer que un corredor famoso, no me acuerdo el nombre ahora mismo corriera en un Monster Jam que son como estos eh, carros monstruos si no estoy mal, para pues competir contra pues y hacer propaganda de Dragon y de Bakugan y de todas estas cosas pues la verdad es que al final salió bastante bien se mostró el, el carro monstruo, cómo había corrido, las cosas estas, así que la verdad fue muy normal fue una cuestión de propaganda más que todo, así que tampoco poco es tan relevante. En el sentido de que no afecta nada a la narrativa de Bakugan. Tampoco afecta nada a los productos. Sino que pues bueno fue un gran salto. Ya que Bakugan pues empezó a abrirse. Y es que ahorita vamos a tocar de nuevo este tema. Porque eh, hay bastantes cosas acerca del juego de Bakugan. Lo que sí nos interesa. Y aquí empezamos. Es con la entrevista que se hizo en ICV2 o ICV2 a Justin Gary tú te preguntarás. ¿Quién es Justin Gary? O sea, ¿por qué debería importarnos? Vale, él es el... Si no estoy mal, es uno de los diseñadores de Bakugan O el diseñador de Bakugan Que es un diseñador muy importante en la parte de Bakugan Y es alguien que tiene un cargo muy relevante en Speedmaster Él ha estado participando en eventos Como fue la Momocon Que ya explicaré qué es la Momocon Y además ha sido la cara en muchas entrevistas De muchos medios acerca de Bakugan Y es que ha tratado muchos temas nuevos que no conocíamos Por ejemplo, las oleadas o waves que se llaman ¿Qué es un wave? Te estabas preguntando Vale, un wave es como un una oleada de cartas que va a estar haciendo el juego de Bakugan a, a lo largo de su... De como su línea temporal. Apenas vamos en la Wave 1, que sería cuando recién salió, luego la Wave 2, donde salen más cartas, Wave 3, y así sucesivamente. La idea es que con cada Wave van a salir de a 200 cartas nuevas, sin contar con la participación de nuevos Bakuganes que se irán incorporando a lo largo de las, las Waves. Más que todo esto afecta a los Bakuganes Ultra, puesto yo supongo, y esto se debe a que en la serie pues, van a ir evolucionando los personajes, van a ir aumentando sus poderes, y por lo tanto tienen que ir empezando a sacar los nuevos Bakuganes Ultra, que pues yo me imagino son los más poderosos. Esto nos recuerda mucho a a mí me recuerda por lo menos mucho a Beyblade Burst, porque así fue al comienzo que pues la primera oleada eran estos, estos Beyblade, pequeños, chiquitos, muy feos de hecho, pero a medida que fue pasando el tiempo, van mejorando los diseños, van mejorando poderes y todas estas cosas. Algo que me gusta de esto es que los diseños nuevos que hay son impresionantemente geniales, o sea, no son nada en comparación con los primeros, y algo que pues no sé si me gusta o no me gusta es que estos documentos vienen con mucho más poder. Algo que me preocupa es el hecho de que pase como con un Surge, que pues hombre, ya los poderes eran tan explotados que en los de primera temporada no, podía, no podían jugar. Pero yo creo que esto se rompe o sea, como que se quita cuando nos damos cuenta que pues muchos de estos bacuanes Ultra son o Evolución y que son cartas muy muy raras. Por lo tanto no va a ser tan sencillo conseguirlos. Otra cosa, las cinco oleadas ya han aparecido, de hecho te dejaré el link de un chico que abrió como las 5 oleadas, muestra como hasta la oleada 5, si no estoy mal, de los Bakugan. Seguimos hablando de Justin Gary. Justin Gary además en esta entrevista dijo que quería trasladar Bakugan, el juego TCG, a una audiencia un poco mayor. Recordemos que la audiencia que se tenía planeada no era, era como de 11 a 12 años, si no estoy mal. Pero ahora nos dicen que es de 13 a 14 años y en adelante. Además, él es consciente de que pues, muchos de los jugadores que antes estaban, Battle Brawlers y esto pues ahora han vuelto a jugar, por lo tanto él dice que él quiere trasladar Bakugan a las tiendas TCG locales es decir, tiendas donde se vendan cartas de Yugi cartas de Magic, cartas de pues hombre de Pokémon, todas estas tiendas que hacen un mundo competitivo yo creo que esto es lo que buscaba Bakugan desde el principio, llegar a un público mucho más abierto, mucho más sencillo de, de llamar la atención sin contar que una ventaja que para, pues para mí tiene Bakugan, es el hecho de que combina pues como estas dinámicas para niños con pues las cartas y el TCG me parece que es algo pues bastante bueno que tienen que aprovechar y que si están tratando de meterlo a tiendas locales es muy probable que no vaya a pasar digamos como tal vez en Beyblade que no llegaron todas las etapas de Beyblade a Colombia por ejemplo en Colombia pasó no llegaron todas las etapas de Beyblade sino que llegaron solo como hasta la segunda temporada y hasta llegaron no sé si fue por ventas no sé si fue porque por el método de distribución pero no llegaron todas Así que yo creo que con esto Bakugan puede llegar a nuevas tiendas, por ejemplo aquí en Colombia. Llega mucho producto de Yu-Gi-Oh! y estas cosas que yo supongo que con Bakugan pues, puede pasar lo mismo. Y espero que pase lo mismo. Bien, pero tú te preguntas, vale, ya van en la oleada 3 de Bakugan mínimo como mínimo... Y ahora pues hay algunos que tienen hasta la oleada 5. Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? Bueno, de hecho en Latinoamérica pasa algo bastante extraño. Ya que, como ya sabrán, la serie de Bakugan Battle Planet ya se estrenó en Cartoon Network. Por lo menos para Colombia. Está en español y de hecho están subiendo los capítulos en Cartoon Network LA en YouTube. Dejaré el link aquí abajo también en la descripción. El caso es que aún no se sabe cuándo van a llegar Lo que sí se sabe es que por ejemplo en países como Brasil Bakugan Battle Planet ya llegó Y en muchos países de Europa Digamos por ejemplo en Reino Unido Ya llegaron los Bakugan Pues aún seguimos esperando al hecho de que lleguen al resto de Latinoamérica Y al resto del mundo Por ejemplo en Japón ya está, Takara Tomi ya se encargó de empezar a distribuirlos Pero lo que pasa es que en Colombia y en otros países es que no ha llegado oficialmente ¿Hay personas que ya lo tienen? Sí pero lo tienen por medios externos, como viajes que realizan o así. De todas formas, mucha gente dice que está planeado que sea para octubre, lo cual no me sorprendería, pero aún así me preocupa el hecho de que sea tan tarde. Suponiendo que la cuarta oleada llegue para octubre, supongo, ya tendríamos tres oleadas de retraso y no sé si manden todo de golpe o si manden de atemporadas o se traben con una sola temporada. Espero que no sea así, espero que organicen muy bien eso. Me gustaría que pudieran lanzar ya las, los juguetes, los productos, porque me parece que están, o sea, que pueden aprovechar mucho ahora y así digamos como que hay cierta sincronía entre Estados Unidos y Latinoamérica, pero hombre, esto ya no puedo tampoco pues, opinar mucho porque también depende de pues, los costos, esto también es un proceso bastante largo donde necesitan permisos y un montón de cosas para poder ofrecer productos. Así que tampoco voy a poner mucho problema por esto, ya digamos me alienta el hecho de que al menos está la serie, de que ya sabemos que está en cuenta el hecho... Pero pues, sí me hubiera gustado que hubieran hecho un poquito de escándalo, un poquito más de propaganda, un poquito más de vaina. Apuesto que muchos, incluso la gente que sigue mi canal o sigue otros canales de Aquan, no sabía que ya había llegado para el plan en español y en transmisión. De hecho, cuando lo vi me sorprendí un poco porque dije cómo es posible que pues, a pesar de todo esto no hayan hecho tanta propaganda para Latinoamérica. Pero hombre, que esto ya, ya es cuestión, yo me imagino también en parte de Cartoon Network. Pero bueno, espero que esto lo corrijan con el tiempo y que puedan hacer muchos más eventos para Colombia y Latinoamérica en general. Bien, como datos extra, antes de continuar un poco con la parte administrativa y todas estas cosas, tenemos cosas como nuevos productos y ya se confirmó que va a regresar Maximus Dragonoid. No es Maximus Dragonoid, es Maximus Dragonoid y es como una evolución, por decirlo así, de Dragonite, si no estoy mal. Pero el caso es que pues regresa y da un poco de nostalgia. Porque pues es otro Maximus Dragon En otras noticias, un chico de Estados Unidos, si no estoy mal, no, no estoy muy seguro. Creó un mod en tabletop de Bakugan. Es un tab tabletop, es como una especie de juego o emulador. Donde puedes jugar juegos como de cartas, póker y algún otro tipo de juegos de cartas. Y lo que hizo el chico fue que hizo un mod de pues, Bakugan Battle Planet. Y pues la verdad es que me parece que quedó bastante bien y pues es algo interesante, puesto que ya está confirmado que quieren hacer un juego de consola de Bakugan Battle Planet. No se sabe aún cuándo va a salir, no se sabe a qué horas va a salir, no se sabe para qué países va a salir, seguramente primero para Canadá y Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que ya está confirmado un juego de consola, ya tenemos el juego este del celular, ya tenemos los productos, la serie, todas estas cosas, pero además pues hombre que están planeando en hacer un juego de consola. Así que pues hay que esperar a ver qué tal sale, a ver si es un éxito como el de Battle Brawlers o se queda un poco más corto como el que salió por la época de Gundarian Invaders. Bien, y ahora hablemos de un tema bastante importante para mí y es, Baku eh, yes. y es la presencia de Bakugan en la Momocon. Momocon es una, eh, como una especie de convención que se realiza en Estados Unidos y es una convención parecida a la Comic-Con. En resumidas cuentas, es una Comic-Con pero más pequeñita y Bakugan pues fue y participó allá, llamó varios youtubers de nuevo, donde muchos de ellos pues participaron, pelearon, de hecho hicieron hasta un estadio muy grande como una especie de cuadrilátero para que la gente pudiera jugar en la momo con aparecheres fue bastante bien como ya mencioné hubo muchas entregas especiales muchos premios especiales por pues estar ahí presentes y pues la verdad es que me parece que fue bastante bien que lo organizaron bastante bien, fue bastante lindo en cuanto a presentación y ahí dentro también estaba metido Justin Gary Yo, Justin Gary está en todas partes y la verdad es que Justin Gary estuvo respondiendo a algunas entrevistas a alguna gente y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado, que les haya informado les hubiera puesto un poco más en contexto con lo que ha pasado en Bakugan hasta ahora como les digo muchos de los cambios que se han presentado han sido más que todo pues obvio en Estados Unidos y pues esperemos que en dentro de poco, por fin ya, pues empiecen a llegar los productos aquí a Latinoamérica y pues por fin podamos usarlos y hacer videos en el canal acerca de esto. Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden, recuerden en la descripción porque dejaré pues los enlaces de los videos que usé. Y pues también le quiero agradecer mucho a Brauler al Café, que es una, una, una página de internet y además una cuenta de Twitter que pues me ayudó bastante con la información. Entonces después pues dejaré también los links allá abajo, así que vayan a esta descripción que va a estar repleta de links para que disfruten. Pasen un dominguito delicioso, ¿sabes? ¿no Pero bueno, chicos, no es nada más, así que espero que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos.